¡Hola, galeones! ¡Bienvenidos a Yori 2! ¡De nuevo! ¡Eleno, 7, sí 4! ¿Cómo no? Bueno, vamos a empezar con las noches 3 porque ya estoy listo Pero tengo que ser súper rápido, más rápido que Flash Porque ahora van a venir súper rápido los animatronitos. Así, de rápido ¿Qué pasa? Por Murphys, Murphys, Murphys. Y por las. Los videojuegos. Por los videojuegos. Ah, Bonnie Malo. Muy chico, malo. Oh no, Dios también se ha movido. ¿Y dónde está? Ah, sí, ahí está. Para vale, esos dos se han movido. Se creen que van a conseguir matarme, pero no. Se creen churitos, pero no. Son no los. Son los peores. ¡Oh, Dios! A ver, Fanine. ¿Cuándo se va a mover este? Tenía que darlo, tenía que darlo. A ver. Son las una. Bueno, ya pronto son las dos. Mire, ya son las dos. ¡Oh! ¡Ya se ha ido! Vale, ya está así. No, no, no, no, no, no. I get it. lo no, digo en serio me estás rozando ya a mí encima que es en la noche te solo ay no ¡Le tenía ¡Chita! no eh, no me he equivocado bueno por lo menos le he dado a alguien y eso es bueno ¡Oh, Le acabo de escuchar como un ruido De cuando se va Sí, le acabo de escuchar ¡Lo sabía! Es que lo sabía Sí, lo sabía Es que soy listísimo O sea, más que listo Listísimo Ah, sabes que da igual Ya se ha movido George Pero ¿qué os pasa? Tranquilo, hombre Tampoco es para tanto. A ver. ¡Ah! Oh, le doy a chica. Pero... ¿Qué se ha ido, wey ya está aquí, güey? Estoy atrapado en este lugar y no sé por qué. Atapa. ¡Oh no! No puede ser. No, chica, está ahí. ¿Y Freddy se está moviendo? En esta noche, cómo puede ser posible? ¿Que ¿Estamos en el futuro? No sé cuál le doy. Por mí, nada ¿No esta... que Esto es así, no difícil, ¿eh? 神秘 ¡Vamos, ¡Vamos! La noche 3, tío! ¡Me ha costado! Y... A ver cómo yo me paso de la noche. 4 y la 5 y la seis. Esto va a ser un loco, Vale, estamos otra vez aquí. Creo que hay que hacer lo mismo. Y tendré que subir otra vez al Foxy. Pero no entiendo qué tiene que ver el Foxy S en este momento. Si se subiendo recibiendo a este... Como si los se hubieran vuelto locos? ¡Ah! ¡Oh! comenzar! Es? ¡Espera! Estaba listo, pues creo que ya hay que hacer súper rápido. ¡Corre, corre! No puedo dejar que baje el queso, sub... que baje el nivel de lo de dormir. Porque si baja al tope, pierdo también. Pero es que cada vez que me voy a una puerta se pierde. Y necesito ir a puertas para poder ver si, dónde está. O sea que tengo 10 segundos. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Conseguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos eso! ¡Vamos! Nos lo hemos pasado. Ah, bueno, noche cuatro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me viene un locurón por ahora. esto y yo, era casi invisible espera, ¿qué? yo, ¿Yo? Ah. Aleta roja, Jory se acaba de mover Jory se ha movido y eso es muy malo porque se... ¡Oh! No se puede. Tío, cuando se va Jolly, eh, eh, quita la cámara, eh, pero cuando se va, eh, Freddy quita la cámara esa. ¿Dónde está Jolly? Creo que está ahí, lo que pasa es que no puedo verle por culpa de que Jolly de que me quita la cámara. Creo que es que aquí todavía está el Bonnie. Y le acabo de dar nuestro botazo. Y si no, pues la ha cagado. Ah, mira, pues, pues mira, estaba uno. Menos mal que he sabido cuál. Porque si no, hubiera muerto. Y eso sería muy malo para mí. Y mi salud. Está aquí porque no lo veo por ningún lado Empiezo a tener miedo y eso es malo porque miedo hace perder Y en este juego no se puede perder Porque el perder es igual a susto en este juego Ay no que yo estaba ahí y me he gastado eso para nada Por lo menos se carga al final. Un momento qué? ¿Qué está? ¿Qué está? No puede ser, no puede ser. ¡Por oh, oh, el amor de Dios! Oh. A ver, Giori A ver, AM, Noche Cuatro. Oh, Dios, me lo he pasado. No sé ni cómo. Oh, oh, oh, oh, oh. Me dijo juego de nuevo. Nada, tío. Es el mismo. Pero no puedo hacer uno distinto. Ahora lo malo es que tendré que pasarme otra vez la noche con Foxy Y eso es muy malo porque es un poco complicado de nada Parece... sí, parece fácil pero tengo que estar ahí pasándome dos noches Y eso es un poco complicado porque si muero No pasa nada pero si muero es peor En vez de conseguirlo Se supone que tengo que estar iluminando por los dos sitios y tengo que hacer rápido para que no... no me mate y si no encuentro por un sitio es que estará por el otro Yo, lo único que hago es darle a los dos sitios pero si tardo mucho en darle al sitio donde esté es como que va a aparecer y si lo elimino, pues entonces me mata y no puedo hacer nada o sea que tengo que hacerlo rápido 3, 2, 1, ¡Vamos! ¡Oh, conseguido! ¡Ah! ¡Oh, por fin, noche 4 pasada. Y ahora no, noche éxito, pero eso lo vamos a jugar después eh, en el siguiente vídeo. Bueno, la noche 5, nos eh, la vamos a pasar en el siguiente vídeo. Vi pues nada, la despedida. Eh. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y pues chao, ¿no? No de siempre. Ah, bueno, chao.